El encuentro y taller que estamos realizando acá en Padre Las Casas se basa en juntar a grupos, tanto campesinos como comunidades indígenas, con organismos de la sociedad civil y que puedan recoger las apreciaciones en relación a la ley de bosque nativo, como la ley de fomento forestal, el decreto ley 701, recibir sus percepciones, sus propuestas y llevarlo a un lenguaje ...a un producto un poco más técnico... ...para entregárselo también al poder ejecutivo... y ...el poder legislativo. Para mí ha sido muy ilustrativo... ...porque he compartido experiencias con otros vecinos... ...con otros amigos de otras regiones... Y, ...y el tema sería que si se pudiera... ...existiera la posibilidad de que se pudieran... seguir haciendo estos talleres... Eh, ...sería encantado. Yo creo que de aquí pueden salir... Eh, ...muchas eh, nuevas ideas... ...e incorporarse como... ...material para el tema de la elaboración de la ley de nativo, ...que yo creo que hay muchas cosas que no son acorde... ...de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestras realidades... Para nosotros este taller hoy día es muy importante justamente porque se analiza desde las propias comunidades que son los usuarios y usuarias de eh, tanto el decreto ley 701 y la nueva formulación de él que se está justamente eh, viendo en este momento y también a los usuarios de la ley de bosque nativo. ¿Por qué son tan importantes estos dos instrumentos para el programa que nosotros estamos eh, implementando? Porque efectivamente son instrumentos que las comunidades utilizan en algunos casos para mejorar la, la cantidad de bosque disponible que tienen y en otros casos para poder manejar el bosque nativo. Llevamos años de lucha, vemos bien poco avance que los anabios, los anabios, pero no lo suficiente como para cambiar nuestro estilo de vida. La vida de nosotros es a través de los bosques, porque la, el bosque es vida y nosotros tenemos la medicina. Tenemos la comida, tenemos el aire, tenemos la retención del agua y tenemos salud. Pero dentro de eso eh, hay mucha necesidad, muchísima necesidad, la falta de agua sobre todo, el código de agua. El, la ley de agua que existe en Chile no nos favorece a nosotros como mapuche. Creo que esos recursos que están llegando a los 701 están muy mal destinados, porque ya la industria forestal y maderera está total y absolutamente consolidada en nuestro país. Por lo tanto, esos recursos debieran de llegar a quienes los necesitamos y que queremos manejar nuestros bosques y queremos mantenerlos vivos. Como decía la cooperación alemana, bosque nativo, valor y magia. Queremos seguir viendo ese valor, queremos seguir sintiendo esa magia. Creo que eso es fundamental.